¿Qué tal mis queridos hermanos? Esta semana especial al Sagrado Corazón de Jesús, el próximo viernes tendremos nuestra fiesta. Yo quiero invitarlos para que a lo largo de toda esta semana estemos confiados al corazón de Dios. Nos ponemos en sus manos, nos guardamos en su corazón. Lo invito para que este día festivo, por la fiesta del Corpus, eh, fiestas en muchos lugares, pues bendigamos a Dios... Ayer esa jornada electoral sorprendente, el Señor Todopoderoso nos proteja y el Señor Todopoderoso lleve adelante esta nación. Señor, nos ponemos en tus manos, que se haga tu santa voluntad, guía a nuestras autoridades, guíanos a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados porque serán juzgados como juzguen ustedes y la medida que usen no serán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo. Entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, sea si esta la oportunidad para que acojamos esta enseñanza. A veces nosotros vimos juzgando, vimos señalando, acusando, nos volvemos unos jueces implacables. Y Jesús hoy nos dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y la medida que ustedes usen, pues la van a usar como ustedes. Creo que esta lección que el Señor nos da es un... Un llamado atención fuerte. Vivimos en una época donde vivimos acusándonos, vemos Y una acusación que, que no está con el ánimo de ayudar, de levantar, de mejorar, sino una acusación como de hundir, de pisotear, que duele. ¿Cuánto duele eso? Que a veces hasta en nuestras comunidades cristianas se presenten esos juicios implacables. ¿Quién no tiene su historia? Doloroso. ¿Quién está zafo de una caída? Nadie. Nadie está salvo. Señor, en tus manos nos ponemos. Señor, venimos ante tu sagrado corazón para que nos protejas y consueles ante nuestros miedos y las inestabilidades que se nos presentan. Danos el valor de continuar y saber que estás con nosotros guiándonos, protegiéndonos y abrazándonos. De vos lo que esperan todos nuestros corazones y nos seguís adelantando en iros vos. En vos confiamos, sagrado corazón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora ruegue por nosotros. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos sostenga y acompañe. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos.